Bienvenido al taller Creación de Videotutoriales. Los talleres son espacios donde predomina el aprendizaje guiado sobre diversos campos de formación académica, técnica o experiencial, por lo que el participante es un aprendiz activo. Este taller te guiará en el aprendizaje de creación de videos tipo tutoriales para ser utilizados como recursos educativos en el aula. Los videotutoriales son un tipo de recurso educativo digital que se caracteriza por la grabación de un procedimiento o explicación temática a través de un contenido textual y audiovisual, lo que permite al estudiante acceder al recurso y al profesor presentarlo en diversos espacios académicos. Recordemos entonces que el objetivo de este taller es crear un video tutorial que aporte el fortalecimiento de la estrategia de REDA de la institución y a los procesos de enseñanza y aprendizaje. Los temas que se desarrollarán son Los REDA y su tipología Estrategia para la creación de los REDA Fases para la creación de un video tutorial. Este taller es virtual con la metodología de clases en línea, es decir, a través de videoconferencias se desarrollarán los contenidos y orientaciones para el cumplimiento del objetivo. Las videoconferencias quedan grabadas para que puedan ser consultadas posteriormente por quienes no pueden asistir o requieran repasar algún contenido. Además, a través de herramientas de comunicación sincrónicas y asincrónicas tendrán acceso a tutorías con el profesor. El curso se aprueba con la realización de las evidencias de aprendizaje con una nota mínima de 3.0. Te invitamos a participar activamente de este taller. Recuerda que tu desempeño se verá reflejado en la calidad del video tutorial y en la experiencia eficaz del aprendizaje de tus estudiantes.